Esa crisis se llama la crisis climática. Esa crisis climática la produjo un sistema económico, desde la revolución industrial hasta la fecha. Y terminó por un crecimiento de la codicia, de ganancias, de materias primas, por tanto de producción, porque las ganancias nacen de la producción, de la máquina que había que utilizar para que la fuerza de trabajo fuese más productiva y por tanto más y más ganancias. Ese sistema al cabo de unos siglos ha terminado presentando indudablemente avances desde el punto de vista tecnológico, avances desde el punto de vista de las necesidades suplidas de los pueblos en muchas partes. Riqueza como ninguna generación ha consumido en la historia humana, no hay una que haya consumido tanto como nosotros pero también un balance que la ciencia ha detectado y que puede ser el final. Ese balance es un cambio químico en la atmósfera. El cambio químico en la atmósfera ampliado cada vez mayor representa unos gases que nos calientan, un cambio del clima un cambio del estado de las aguas a escala planetaria que puede conducir según la ciencia a un cambio en las cadenas de la vida de tal magnitud que podríamos dejar de existir lo que vivimos todos y todas aquí en la pandemia es quizás el primer compañero y los vivimos y los sentimos como humanidad una experiencia de la cual hay que sacar conclusiones, evaluaciones y cambios. Entre esos cambios, ¿qué papel podría jugar América Latina? ¿Y cuál el Colombia y el Ecuador? ¿Cómo inscribir nuestro relacionamiento en, nuestra, en esta nueva realidad crítica?